I am the one who knocks. Yo no canto esto para darme la gasta. Esto es porque puedo y me llevaré toda la pasta Recibo una llamada pero ya no les alcanza Un par de contactos yo resuelvo la finanza Yo no canto esto para darme la de. Que puedo y me llevaré toda la pasta. Recibo una llamada, pero ya no les alcanza. Un par de contactos, yo resuelvo la finanza. Quiero ir a lo alto airplane. Rico en Miami Scarface. Desde Michoacán nos movemos güey. Las cifras van subiendo everyday. Mi toque está prendido all day. Y ponte trucha chavato que yo soy la ley. Me siento el monarca. Callado, el poli me ha revisado, amigos han traicionado, el barrio me ha educado, pero todo me ha enseñado, aunque he sido señalado. He hecho más que tú, Ahora estoy en el mercado. Yo no canto esto para darme la de gansta. Esto es porque pueden me llevar esto a la pasta. Recibo una llamada, pero ya no les alcanza. Un par de contactos, yo resuelvo la finanza. Contesto una llamada para cerrar otra finanza. Aquí puro negocio, nunca han sido. Me muevo donde quiera, mi estilo me da confianza Y súbele el volumen que el terror viene y arrasa Ponle play, pom, ponle play Yo no canto esto para darme la de gangsta. Esto es porque puedo y me llevaré toda la pasta Recibo una llamada pero ya no les alcanza Un par de contactos yo resuelvo la finanza